Hola, ¿qué tal? Les saluda Miguel Ángel Matamoros, asesor comercial de Ancosur. En esta oportunidad me encuentro en nuestro proyecto NEO 18, un proyecto de 13 pisos y ahorita nos encontramos trabajando en el segundo nivel. También para comentarles los beneficios y las ventajas de vivir en nuestro proyecto NEO 18. Primera ventaja, la ubicación. Déjame comentarte que nuestro proyecto NEO 18 se encuentra en un sitio muy estratégico porque está cerca de universidades, colegios, a dos minutos de zonas recreativas como es el Parque Grau a 5 minutos de establecimientos de salud, también déjame comentarte que nuestro proyecto cuenta con doble frontis, una la calle principal que es Carmen del Solar y la otra calle que es Galaxia, segunda ventaja la personalización de tu departamento puedes cambiar el color de tu piso, el color de tu pared y el color de tus muebles tercera ventaja, las amenidades déjame comentarle en este caso, las amenidades van a ser espectaculares, no vas a salir de tu departamento, vas a disfrutar con toda la familia, de repente fin de semana una parrilla, una zona de fogata en la tarde con los amigos un gimnasio equipado para disfrutar en las mañanas o en las tardes, también va a contar con una salita de reuniones donde vas a hacer tu cumpleaños, va a contar con una salita de juegos donde vas a disfrutar con tus amigos también. Cuarta ventaja la buena iluminación que va a contar los departamentos les comento, va a contar con una iluminación natural todo el día, porque tenemos departamentos con vista a la calle Carmen de Solar y la calle Galaxia Quinta ventaja, sismo resistente. Se ha trabajado con platea de 60 centímetros con varía de 5 octavos y para garantizar el buen trabajo se está trabajando con concreto premezclado de resistencia 280. Tenga en cuenta estas ventajas para adquirir tu departamento en una zona muy estratégica y muy rentable. Nos vemos.